Bueno, pues vamos a, vamos a ir empezando. Muchísimas gracias por, por conectaros y disculpad por, por el retraso, porque estaba teniendo problemas. Una... Sí, me sí. escucha. Soy los Sí, os estaba diciendo que, que disculpad por el retraso, que es que el, la persona que va a dar la formación hoy eh, estaba teniendo algunos problemillas con la conexión. Esperamos que ya lo haya podido, que ya lo haya podido solucionar. Bueno, pues nada, como os decíamos la semana pasada, Blanca y yo, eh, hoy empezamos el primer tema del curso del proyecto Empleón, ¿vale? El primer tema del que vamos a tratar son lo que os decíamos, estas siglas que eran un poco raras, que eran TPV, que, que las siglas a lo mejor no nos dicen mucho, pero es la maquinita esta que utilizamos cuando vamos a pagar en el supermercado o en cualquier tienda y pagamos con la tarjeta de crédito, ¿vale? Sí. Entonces, sí, claro, la conocemos todos, claro. Entonces, en la, en la sesión de hoy eh, vamos, a, vamos a explicaros eh, cómo funcionan estas máquinas y cómo hay que hacer para saber utilizarlas, ¿vale? No solamente para que las utilicéis como persona que va a pagar, sino que si en algún momento conseguís un trabajo en un supermercado, en una tienda de ropa o en algún sitio, en algún tipo de comercio, pues que podáis utilizarla para ser vosotros quienes cobren quienes cobren, a, otra, a, a, a los clientes, ¿vale? Para que sepáis qué tenéis que hacer para manejar esa, esa máquina, ¿vale? La formación de, de hoy, también nos contamos mi compañera Blanca y yo que, es una forma, que, que las formaciones eh, las están haciendo eh, de manera colaborativa desde diferentes federaciones. Y la formación de hoy la han hecho a medias entre la Federación de Plena Inclusión Asturias y la de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. La persona que va a impartir la formación se llama Sergio, Sergio Zamorano y, y él eh, trabaja en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Quienes estéis en Comunidad Valenciana a lo mejor le conocéis porque también está haciendo cosas de empleo público de formación y, y lleva otros temas relacionados con empleo. Y bueno, pues nada, vamos a ver si Sergio ha podido resolver los problemas que tenía con el, con el ordenador, con la conexión. Sergio, ¿estás por ahí? Mm, sigue teniendo problemas, yo creo, con la cámara. Sí, no lo vemos por aquí. Bueno, eh, mientras que Sergio está intentando arreglar eh, los problemas que tiene de conexión, eh, no sé si Carlos de Plena Inclusión Asturias o David, eh, que es uno de los profesionales de UPAPSA, que también ha estado elaborando los materiales de, de formación de comunidad valenciana. Si queréis a lo mejor ir empezando y, y luego le damos paso a Sergio, ¿os parece? Claro, eh, ¿me escucháis? Sí, te vemos bien Lo que ahí. pasa, lo que, no sí. es, lo que no me veo yo es mi pantalla ¿Me veis vosotras a mí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí te vemos Que Estoy detrás, aquí tengo, no sé si estáis viendo a la sí. parte del alumnado Tenemos dos aulas formativas sí. Aquí tenemos a este elenco uh -huh. Y el otra tenemos al resto Yo solo veo a las que tenemos en el otro sí, aula formativa Un usuario, pero bueno, no me veo yo No, pues sí que te vemos, ¿eh? Vale, bueno pues nada, le estaba contando al alumnado que tenemos aquí, que esto es una oportunidad ¿sabes? para formarse y sobre todo de tener contacto con con las, con las empresas donde vamos a hacer las prácticas ¿vale? porque van a tener la oportunidad de conocer vuestro potencial de veros en acción sí, no veo, ¿no? 10 horas de prácticas y luego dar la oportunidad ver. a los técnicos de empleo de, de poder ya negociar sobre sobre un conocimiento sobre que os conocen, los contraten. No es lo mismo negociar con una empresa que os contraten sin conoceros, que negociar que os contraten cuando ya os han visto en acción, ¿vale? Y todos los miedos o prejuicios o falsa información que puedan tener sobre el colectivo ya esas ya no están. Así que no sé cómo está ahora mismo el tema, Silvia. ¿Ya el siguiente paso es que empiece Sergio? Sí, el siguiente paso sería que empiece Sergio David, pero como Sergio tiene problemas. Si ah, vale, quieres, vale. Si quieres empezar tú y un poquito directamente con la presentación. Sí, pero empiezo con la formación o. Sí, sí. Vale, pero espérate, que no tenía preparado el PowerPoint. Un momento. Bueno, la formación, mientras abro el documento, la formación va a ser en. en TTV. En terminal punto de venta, en caja registradora. ¿Vale? Lo que os estuve comentando por. Un momentín. Venga. Estoy en ello, Siempre que nos pasan estas cosas... ¿Es posible? Ahora no se me abre el momento. ¿eh? Ya está, David. Ya vemos la presentación. La, ¿La, la, puse, la puse yo David la puse yo <risa> vale mejor porque no se me abría ah, el powerpoint vale no sé, no sé exactamente si se ve en, sí, modo, sí. en modo presentación o se ve en modo no, si le puedes dar en la parte de abajo en la parte de la derecha de abajo para presentar ahí sí, sí pero ahora bueno, ahora pues, la vemos vale pues venga sí David ve, ahí estamos <risa> vale pues me vas diciendo David y te voy pasando Vale, bueno, como os estaba diciendo, eh, formación en terminal punto de venta, ¿vale? Pasamos página. Ahí está, ¿vale? Bueno, luego os pasaré el enlace, porque esto lo vamos a tener colgado en una plataforma y vais a poder tener acceso a esta presentación, a esta presentación siempre que queráis, ¿vale? Todos los que estéis en esta formación. El índice. De la formación de hoy. La definición de terminal punto de venta. Características y partes de una TPV. De la caja registradora. El código de barras. Esto es muy importante. Esa tecnología de código de barras. Vale. El ticket, ¿vale? que es muy importante. El ticket no lo dan, y lo guardamos o incluso lo pedimos. Y el ticket es súper importante. ¿vale? Ya veréis por qué. Las formas de pago. Y cómo funciona una TPV, ¿vale? Vamos a empezar por el primer punto. Definición de terminal punto de venta. Vale, al terminal punto de venta se le conoce por sus siglas TPV. ¿vale? Si tenéis cualquier duda, eh, bueno, claro, a los que estáis aquí, pero si tenéis cualquier duda siempre podéis decirlo, levantar la mano en, en, la, en, la, en el Zoom, ¿Vale? Se le conoce por sus siglas TPV. En esta formación hablaremos siempre de TPV o TPVs. Y hablaremos de TPV o de TPVs porque es como se las denominan en las empresas. ¿vale? Y como queremos que manejéis terminología y si os, os, os, os parezca algo natural, cuando estéis en el entorno laboral a hablar de TPV, pues sí, nos acostumbramos. ¿vale? El TPV es un aparato informático que nos permite hacer la compra-venta de un producto. ¿Vale? Seguimos. Siguiente página. Bueno, las TPVs están en todas las tiendas. En todas las tiendas. En todos los comercios va a haber siempre una caja registradora. ¿Vale? Eh, desde, las, desde las pequeñas tiendas de barrio hasta las grandes superficies. El, la, la, la función principal de una TPV, aparte del tema de la compra-venta, es que generan el ticket de compra. Con el ticket de compra, el cliente puede saber lo que ha comprado y cuándo va, si está todo bien, y hacer futuras reclamaciones que luego vemos lo que te digo? Asegúrense de que es de habido ahí una Sí, ya <risa> Vale, perdón, es que estoy leyendo los mensajes. Y bueno, además del ticket, el ticket nos sirve para hacer devoluciones o para hacer futuras reclamaciones. ¿Vale? Venga, seguimos. Siguiente página, Carlos. Vale, esto es muy importante. ¿Vale? A través de las, las TPVs, aparte de la realización de la compraventa que sería como su, función, como su función principal, también tienen, eh, y la generación del ticket, también sirven para controlar el stock de una tienda. ¿vale? El stock de una tienda es todo lo que tiene almacenado la tienda. ¿vale? Y se va haciendo el inventariado. Cuando una cosa pasa por la TPV, identificando el código de barras, automáticamente el programa informático anula o descuenta ese producto que nos hemos llevado de lo que hay almacenado en tienda. ¿Vale? De lo que hay expuesto en tienda o almacenado. Entonces, las TPV tienen una gran función que es hacer el inventariado. Por eso digo que cuando una tienda vende un producto, el TPV resta ese producto del stock. ¿Vale? Ya tenemos dos palabras que tenéis que ir familiarizando con ellas. TPV y stock. ¿vale? El stock es algo que vais a escuchar o manejar mucho, o se maneja mucho no solo en grandes superficies o en tiendas, sino en todo lo que se a hacer. De esta forma, los responsables de la tienda saben cuándo tienen que pedir más productos. El propio sistema informático les dice: Pues, este es el, lo que se ha vendido hoy de, caja de... Problema, sabemos lo que, lo que tiene que pedir de lo siguiente. De hecho, ya hay Porque muchos programas informáticos. Porque se me escucha con doble voz, doble voz y me escucho yo. ahora ya he quitado el audio. Hay muchos programas informáticos que automáticamente ya hacen, ya, ya solicitan. ¿Habéis escuchado alguna vez lo de los frigoríficos inteligentes? Que cuando tú sacas un producto del frigorífico, el frigorífico anota, anota lo que falta y hace la compra online con el supermercado. Pues las CPVs o las cajas hacen algo similar. Aquí tenemos eh, una pequeña definición también de lo que significa la palabra stock. ¿Vale? Stock es una palabra inglesa que significa almacenamiento, que es la cantidad de producto que tiene una tienda, que es lo que está hablando. ¿Vale? Pasamos de página. A modo de resumen. Podemos decir que las TPVs son muy importantes por una tienda por tres razones. Lo que hemos hablado antes. Para el tema de poder hacer la venta, sin una TPV no se puede realizar la venta. El TPV nos da el ticket de venta, el ticket de compra o de compra o de venta. Y el TPV nos ayuda a controlar la cantidad de los productos. Un momento que quitemos esto. <risa> Sí, ya, Carlos, eh, si sí, creéis que voy muy deprisa o, o, o tengo que ir más, más despacio o centrarme en algo, decídmelo, él. ¿eh? Vale. Venga, siguiente punto de la, del índice. Características y partes de un terminal punto de venta. Carlos, por favor, siguiente página. Ahí está. ¿Eh? Me hace caso, es un ordenador que es, es, va, a órdenes, va con orden de voz. Vale, las CPUs tienen dos partes. Una parte es la física, el, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se toca, que es la parte que vemos, y esa parte se llama hardware. ¿Vale? La otra parte es la parte informática. Es el programa informático. Es lo que no vemos, pero hacen que, los, que ese aparato físico funcione. ¿Vale? Que es el software. Hardware también es una palabra inglesa que significa soporte físico. Y software es una palabra inglesa también que significa conjunto de programas que hacen funcionar un aparato. ¿Hasta aquí bien? Sí. Bueno, los TPV pueden ser de diferentes tamaños. Esto también es muy importante porque eh, en algunos pequeños comercios vamos a ver terminar el punto de venta que son como un móvil hasta terminar en el punto de venta que son todo un equipo que vamos a ver ahora como os estaba diciendo algunos son más pequeños como el de la foto que es una cajita ¿lo veis? parece una cámara de fotos de la de antes eh, pero tiene todo lo necesario para funcionar la impresora para los tickets la pantalla táctil el lector de código de barras, esto es fundamental. Y el, lo digo, lo que os estaba comentando, estos terminales de punto de venta sirven para tiendas pequeñitas. Para una gran superficie, esto se queda muy pequeño. No es suficiente. Siguiente, Carlos, por favor. Otras terminales de punto de venta son más grandes y están formados por un conjunto de aparatos que se conectan unos a otros sirven para tiendas más grandes, como supermercados o tiendas de grandes superficies. Las grandes superficies son tiendas grandes que están en centros comerciales, normalmente a las afueras de la ciudad. ¿vale? Cuando se hacen grandes superficies, están los supermercados. Aunque ya sea un supermercado de barrio, no es una gran superficie, es un supermercado, pero no es una gran superficie, pero luego ya, cuando estamos en un centro comercial o estamos en un... a las afueras de la ciudad, ya nos encontramos con un café, vale con un hipercord. Un hiperbel, ya más, más grandes, ¿vale? Las tiendas de decalón, el todos esos son grandes superficies. Vale. Siguiente. Vamos a ver las partes de un TPU: pantalla, visor del cliente, caja para el dinero, un datáfono y lector de códigos de barras. Ahora vemos esas partes una por una. ¿Vale? Venga, seguimos. La pantalla de una TPV, de un TPV, suele ser táctil. ¿vale? Y tiene iconos como imágenes, con imágenes de los productos. Ahí en la foto podéis verlo. Realmente, eso es la imagen de un TPV de un comercio de hostelería, pero viene a ser, viene a ser la misma funcionalidad. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, me dicho, sí, sí es, es el CPV de una de una pantalla de, de un bar, pero bueno ahí lo vemos. En la pantalla también aparece un teclado numérico, iconos con las formas de pago y otros iconos de ayuda. Iconos son las son los dibujitos, las formas, ¿vale? O la fotografía. Eh, solamente tendríamos que ir pulsando, por ejemplo, si la persona se ha llevado, estamos en una gran superficie, en un supermercado, y la persona se ha llevado eh, una caja de Coca-Cola, ¿vale? ahí tendríamos que pulsar la caja de Coca-Cola, pero también el electrónico de código de vacas, al, al, al pasar la caja de, de la, de la Coca-Cola, también identifica, ¿vale? El producto que se está llevando el cliente, pero las malas, podemos hacerlo también por la pantalla táctil. ¿Vale? Las formas de pago pueden ser mediante efectivo o tarjeta. Veremos la forma de pago más en detalle en el capítulo 5 de este manual, porque aparte del efectivo y la tarjeta, también están los vales de cuento, las tarjetas de regalo. ¿Vale? Pero la forma más común de pagar siempre en el 95% de los casos es efectivo o tarjeta. Vale. El visor de cliente. El visor de clientes es esa pantalla que cuando estáis en la caja registradora va viendo como eh, lo que vais comprando ¿Sí? ¿Eh? y va viendo también el total. ¿Qué total no? ¿Qué bueno que, que ahora sube, que da miedo, ¿eh? sí, Porque nosotros miedo hacerlos, estamos en el supermercado y vamos cogiendo producto a producto, pero luego cuando llegas sí. a la caja dices, ¡Oh! <ríe> <¡Oster! ríe> que ya vamos por 100 euros, ya me queda medio, medio carro, ¿vale? Pues eso es lo que veis. En la pantallita pequeña, peque pequeñita, porque si fuera grande yo creo que nos daba a todos un infarto. ¿eh? <risa> <risa> vale, el visor de cliente es una pantalla pequeña que sirve para que el cliente vea los productos que van pasando por caja y el precio final de la compra. La siguiente parte de un TPV. Estamos todavía... La siguiente parte, la caja. A ver un momento. Ahora, que estaba ahí, eso me lo tapaba. La caja es el lugar, ahí lo veis en la imagen donde se guarda el dinero en efectivo y cualquier otro eh, documento importante, como una tarjeta de regalo, un ticket para una devolución. ¿vale? El dinero, los vales de descuento, donde guardamos el dinero, los vales de descuentos, los comprobantes de las tarjetas de crédito. ¿Vale? cuando se un pago con la tarjeta de crédito. La caja tiene una cerradura para mayor seguridad. El programa informático del TPV abre la caja cuando es necesario el resto del tiempo no podemos abrir la caja. ¿Sí? Hemos estado en formaciones o cuando hemos hecho apoyos en, en puestos de trabajo con caja registradora, este, este punto es muy importante. No sé si os ha pasado alguna vez que queréis que os cambien para que os den el dinero, eh, para que os cambien un billete, para que os den un euro, para sacar el tarro, y la, y la cajera dice, espera un momento, por favor, hasta que no se abre automáticamente, no pueden darte el cambio. Si tú abres la caja sin estar hace, realizando una compra, una venta, estar haciendo un cobro, el, el, el sistema detecta que está pasando algo raro. Entonces, solo podemos abrir la caja cuando automáticamente se abre. Entonces aprovechas, haces el cambio, le das el euro a la persona de, de, del carro y cobras al cliente. ¿Vale? Esto es muy importante. Siguiente. La siguiente parte. La impresora. Wow. ¿vale? Para imprimir los tickets cuando finaliza una compra. Todo esto lo bueno es que nos resulta familiar. Porque como todos vamos a hacer compra, ¿no? Claro. Pues entonces, cuando automáticamente termina la compra, automáticamente el programa informático imprime el ticket. veremos más adelante que el ticket es un documento muy importante, como os decía. Vamos a la siguiente. El datáfono. Perdona, David, Sí. Soy, soy Lucía. Sí. Perdona, ¿podrías, ¿podrías ir un poco más, más, más acento? Claro, por vale. supuesto. Lucía, ¿te has quedado alguna duda con alguna de las anteriores partes? Sí, una, una, una que está, te y todo, que, me, que, me, que, me, que no entendí. ¿Cuál? La de la ter, tercera definición. ¿La tercera definición de qué? Sí. De, de esto. ¿Del datáforo? Sí, sí. Vamos a hacer una cosa, si te parece bien, Lucía. Anótate de esta duda vale y cuando terminemos la presentación, abrimos uh -huh. un turno de preguntas, si os parece bien a todos, y resolvemos todas esas pequeñas dudas. Vale. ¿Vale, Lucía? Nadie. Y así me dices exactamente que, cuál era la, la duda que tenías. Y también procuro ir más despacio. Bueno, el datáfono. El datáfono, hasta hace poco, poco tiempo, yo tampoco sabía lo que ¿Vale? Pero básicamente, el datáfono es ese aparato que estamos viendo en la imagen. <risas> Para la tarjeta. Normalmente los datáfonos son así, pero hay la, ahora hay datáfonos eh, que realmente son programas que van aplicados, van dentro del propio móvil de la tienda. Datáfonos hay de bastante variedad. Este es el más común y el que nos vamos a encontrar en grandes superficies, que es donde vais a hacer las prácticas. Y además los datáfonos van sujetos a un palo y a un soporte para que no, no esté en movimiento. Pero luego, por, para, ya de paso os comento que hay datáfonos que son una pequeña pantallita, más pequeña que un móvil, que va conectada por Bluetooth al móvil y el cliente y el, la tienda te cobran pasando la tarjeta por esa pequeña pantalla. ¿Vale? A veces, en pequeños comercios a veces también se podéis encontrar datáfonos así de pequeñitos, vale, que no está de más saberlo. Pero vamos a centrarnos en el datáfono que vamos a encontrar en las grandes superficies. El datáfono es un aparato que permite a los clientes pagar con tarjeta. El datáfono necesita línea telefónica o conexión de internet para funcionar. ¿Puedes pasar a la siguiente página, Carlos? Un momento. Vale, vuelve a la anterior, por favor. Vale. Entonces, lo que hace el datáfono, nuestra tarjeta de crédito, o tarjeta de débito con la que vamos a pagar, eh, al, al realizar, al activar la operación de venta, lo que hace el datáfono, que es como un móvil, es enviar la señal a nuestro banco para que se para que realice el cobro. Claro, es envía la autorización, muy bien, envía la autorización para que el banco nos, nos quite ese dinero de nuestra cuenta. En cuanto a la autorización ha sido aceptada, el, el supermercado o gran superficie nos dice, pago realizado. Que sale la V, sale la V verde y ya está, pero es todo una, una autorización automática en el momento. ¿Vale? Para que os quedéis un poco con la con lo que es el datáfono, podéis entenderlo es, podéis pensar que es como un móvil, que al pasar el, el móvil o al pasar la tarjeta, a pasar la tarjeta o tu móvil, para ya hay tarjetas de crédito en el móvil. <risa> automáticamente envía como un mensaje a nuestro banco, el mensaje, el banco dice, sí, que tiene dinero, tiene dinero, quédate con el dinero y tal. Pero es como si habláramos con un amigo por chat en el momento, ¿eh? por WhatsApp, muy parecido. Venga, siguiente parte. Partes de un TPV, el lector de códigos de barra, vale que es esa pistola que vemos ahí. Parece una pistola, ¿eh? Sí, sí. sí para que tiras agua. Vale, todos los productos, todos, todos, todos los productos que veamos en una gran superficie, en una tienda, todos absolutamente van a tener un código de barras. Si no hay código de barras, no lo compréis. ¿Vale? Veremos que es un código de barras en el siguiente capítulo. Lo vamos a, lo vamos a centrar en lo del código de barras. Vale, el lector de código de barras identifica el producto que el cliente ha comprado y lo suma a la cuenta. ¿Vale? Con ese aparatito a través de una, de una luz de Una luz, no sé cómo se llama. Sí, la luz violeta, ultravioleta. Ultravioleta, muy bien. Muy bien, pues a través de una luz ultravioleta identifica el código de barras, que es como su DNI, el DNI de ese producto. Hay varios tipos de lectores de códigos de barras. El lector de mano, este es el tipo de lector de código de barras más habitual, que es el que os digo que parece una pistola. ¿Eh? El cajero o la cajera lo cogen con la mano, apunta al código de barras y aprieta el botón de lectura. Claro, ahora, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Este es el de mano, el que lo lleva. ¿Vale? Luego te lo enfundas ahí y te vas por el supermercado. Venga, siguiente. El lector de cámara. ¿Vale? Que suele estar, puede estar en vertical, en horizontal. Y es un tipo de electrónico de, de barras. Es parecido a una cámara web, como lo veis ahí. ¿Vale? El cajero o la cajera coge el producto y orienta el código de barras hacia la cámara. Y si necesita el código de barras. Este. Bueno, os pues iba a decir que este lector de código de, el lector de cámara suele estar en las cajas rápidas. Pero bueno, en las cajas rápidas puede estar este o puede estar el que vamos a ver, el siguiente. El lector de superficie. Que aquí lo veis fuera de lo que es la caja, ¿vale? Fuera de lo que es el, donde nos cobran, pero suele ser así. ¿Vale? Creo que las dos cajas. Como, los de terapia, como la rápida. Tienen Así. Las dos, tienen Tiene las, las dos, dos, ¿no? Para, por si tienes un producto de mano. Bueno, los, es está, los está comentando un compañero que las cajas rápidas o las cajas normales suelen tener el de el, el anterior que hemos visto y este de y este del de, que está el lector de superficie. Sí, sí, está, está está. Este tipo de lector de código de barras está colocado en una superficie. Lo normal es que esté al final de la cinta en la que se colocan los productos. El cajero o la cajera pasa el producto por encima del lector. Pasa el producto por encima del lector orientando el código de barras. Claro, si pasamos un producto con el código de barras mirándonos a nosotros, por mucha tecnología que haya, no, no vale. Hay que orientar el producto. ¿vale? También se usa en las cajas rápidas o autocajas. Las cajas rápidas o autocajas son cajas en las que el cliente pasa él mismo los productos. ¿vale? Importante. ¿Qué ocurre? A pesar de los lectores de código de barra, hay veces que el producto, su embalaje está defectuoso, arrugado, se ha manchado y no lo lee. Y no lo lee. ¿Qué o hay opción no hay Claro, caso. La opción que queda... Luego si luego seis preguntas las hacemos al final. ¿Hola? La opción que queda es que no hablas sacas el teclado eh, el alfanumérico que puede estar en la propia pantalla o podéis tener el, el teclado físico y registráis uno a uno los números le dais a intro y ya se queda registrado ese producto intro y la cantidad de productos que se lleva el cliente ¿Vale? pero en cuanto a lectores tenéis que saber que está el de mano el que es como una webcam y el que es de superficie vale Venga. Siguiente. El código de barras. Este es una a lo me El DNI de los productos. Venga, siguiente. El código de barras. El código de barras Venga. es una imagen con líneas verticales y números que sirven para identificar un producto, como veis en la imagen de al lado. Como vemos en la imagen, las líneas y números del código de barras nos dan la siguiente información. País de origen... Empresa que lo fabrica o lo vende. Código del producto. Y dígito de control de seguridad. ¿Puedes pasar un momento la siguiente página, Carlos? Un momento, ¿eh? Vale, vuelve a la siguiente, por favor. Vale. Quiero incidir o resaltar o detenerme un poco en ese código numérico. Y en las partes, como vemos en la imagen, ¿vale? eh, la información que nos da el código de barras. ¿Por qué quiero detenerme? Eso es importante para saber eh, qué productos estoy vendiendo y que el programa informático sepa, en lo que os he contado antes, del control del stock, los productos que salen, los que vamos a necesitar comprar, los que tenemos almacenados y demás. Pero también es muy importante porque podemos ver lo que eh, es la trazabilidad de ese producto. ¿De dónde viene? ¿Vale? Eh, ¿Qué empresa, si realmente la empresa que nos lo está vendiendo es la empresa que coincide con eso? O sea, que es muy importante no solo para identificar el producto y el almacén, sino para el tema de calidad y seguridad de, del producto que estamos comprando. ¿Vale? Así que ponemos una persona y dice quiero comprar solo producto local. Solo quiero comprar producto nacional porque no quiero que en el transporte contamine. ¿Vale? Con el tema del transporte. Pues podéis ver de qué código, el país, por ejemplo. ¿Vale? Esto también es importante. Pero esto es un poco paralelo a la formación del TPU, es una información adicional. Centrándonos en las partes de un código de barras, tenemos país de origen, empresa que lo fabrica o lo vende. Código del producto y dígito del control de seguridad. El dígito de control de seguridad suele ser eh, un número o dos, en este caso es uno, que se calcula automáticamente para comprobar que el resto de números están bien. ¿Vale? Por eso se llama dígito de control. Nos asegura, ese último dígito lo hace el programa informático, y nos asegura que el resto de números y ese código es correcto. ¿Vale? Venga, siguiente. Todos los productos que hay en una tienda tienen un código de barras, como se estaba comentando antes. El código de barras es muy importante y nos facilita muchas tareas, como el control del stock o el, invent o el inventario. Stock no hemos visto antes, que es la palabra inglesa que significa almacenado. El inventario es todo lo que tengo el almacenado. Eso es. Y el inventario es la suma. Bueno, voy a retroceder un poco para hacerlo bien desde el principio. Diferencia entre stock, stock e inventario. El stock, como os decía, es la palabra inglesa que significa almacenado, se a los productos que tenemos en el almacén y el inventario es la suma de todos los productos que tenemos en almacén y en la tienda. ¿Vale? Por ejemplo, en, en, vamos a poner de ejemplo eh, una tienda de deporte, por todos conocidos, ¿vale? ¿vale? De caldón. Lo que tiene el, el puesto es, sería el stock. ¿vale? No, el, lo que tendría, perdón, el inventario. El, madre mía, que yo me estoy haciendo yo mismo, perdonad, ¿eh? El stock sería todo solo lo que tiene en almacén y el inventario suma lo que tiene en almacén con lo que tiene en tienda. Cuando veis a alguna tienda comprar algo y os dicen, voy a ver si lo tengo en stock. Y se van. Sí, sí. Se van Ah, no. ¿Vale? Porque esto se refiere a lo que está en el almacén. Y lo comprueban y salen. ¿Vale? Y cuando hacen el inventario... ¿qué? Hacen el Hola, ¿se escucha ahí? sí, sí está. Vale, ya está. Y el inventario es la suma de las dos cosas. Esto queda claro. Stock, almacén. Acordaros cuando... La dependienta o el dependiente dice, voy a ver si lo tengo en el almacén. O voy a ver si lo tengo en el este. almacén. Nos, nos. Perdona. Sí, alguien ha dicho perdona. Yo, yo, yo te ves Que esto, de esto, ¿cómo, ¿cómo es? Sí, esto es solo lo que está en el almacén, que no está ¿Sí? en tienda, y el inventario la suma de todas las cosas que tenemos, tanto en el almacén como en tienda. vale, ¿Vale? Pues, vale. Venga, no quise el mismo. pero ahí siguiente página. El ticket. Venga, que el ticket tiene el ticket, su vida. El... Tiene un el... código de barra, el nombre de la persona. Ahora lo vamos a ver, mira, lo tenemos ahí todo. Y además he sacado el ticket de un bar. Hemos sacado el ticket de un bar. Estamos, nos gusta el bar. Nos gusta la hostelería por aquí, por la comunidad valenciana. Venga, el ticket es la prueba de compra y sirve para reclamaciones, devoluciones o para saber lo que hemos comprado. En el ticket aparecen los siguientes datos, que son más datos de los que nosotros nos pensamos. ¿Vale? Nombre, dirección y CIF de la tienda. El CIF. El CIF es el número de identificación de la empresa. Las personas tenemos DNI y las empresas tienen CIF. ¿Vale? Cada empresa tiene un CIF diferente, igual que cada persona tiene un DNI diferente. También podemos ver el número de ticket o factura. ¿Por qué dice ticket o factura? Porque realmente el ticket también es una factura. La factura eh, a nivel empresarial es la prueba de lo que hemos comprado y nos llevamos. ¿Vale? Es la relación de las cosas que hemos comprado y a quién se lo hemos comprado. El ticket es, funciona como una factura. ¿Vale? También vemos la descripción. Precio y la cantidad de los artículos. Puedo, puedo ir más lento. ¿Vale? También podemos ver el importe total del ticket. El tipo de IVA que se está aplicando en ese ticket... En esa compra, el día y la hora, la persona que te atendió y condiciones para hacer una devolución. ¿Vale? Volviendo a la parte del tipo de IVA. El IVA es el impuesto de valor añadido. Todos los productos que compremos en una gran superficie tienen un IVA pero hay algunos productos que tienen un IVA especial. Que se les aplica un IVA especial. ¿Vale? Hay algunos que tienen el 21, otros tienen el 7%, porque los que tienen un IVA inferior es porque son de primera necesidad. ¿Vale? Otros productos tienen el 21%. Pero podemos comprobarlo en el ciclo del IVA que nos que están aplicando. ¿Vale? El, el ticket podemos ver si es un 7 o un 21%. Eh, Esto me está surgiendo. <coughs> claro, porque nunca lo he encontrado, pero he oído un montón de veces que los artículos de higiene femenina tienen el 21%, ¿no? ¿es cierto? Pues no sabría decirte. Puede ser, creo que sí que hay cierta polémica con eso. Nos pregunta un compañero que está aquí físicamente que los productos de higiene tienen el 21, que no tienen el IVA reducido. No lo sé. Pero bueno, podemos. Podemos hablarlo luego, ¿vale? Sí, debería ser de primera necesidad. ¿Por qué es tan importante el tema del ticket? ¿Vale? Porque con él, sin el ticket, no vamos a poder hacer una devolución. Imaginar que hemos comprado una cosa y luego está defectuosa. Sin el ticket, no podemos devolverla. Imaginar que hacemos un regalo y hacemos pedimos el ticket regalo. Sin el ticket regalo, si a la persona no le gusta el regalo, no podemos devolverlo. ¿Por qué es tan importante? Imaginar que la cosa se complica. ¿no? Y, y tú has recibido un mal trato por el cliente, por el cajero o cajera o la persona o dependiente. Pues también podemos poner una queja y decir que es quién es la persona que nos atendió. O al revés, para poner un agradecimiento, porque tanta tanta de maravilla y quieres hacer un éxito a la empresa diciendo no estaba este producto y la persona el dependiente o la dependiente fue al almacén lo buscó, lo encontró y quería agradecer personalmente a este, a este dependiente pues, la ticket aparece puedes identificar a la persona que te ha tenido ¿Vale? y luego por supuesto vamos a ver las condiciones para la devolución si son 15 días, un mes si podemos devolverlo sin el embalaje original, todas estas cosas. Dependiendo del producto. Exacto. Dependiendo del producto, comenta que un compañero eh, se podrá hacer con el embalaje original o, no, o sin él. Vale, siguiente presentación. Una pregunta. Sí. ¿En el tema hablando del IVA y lo del ITP? Si me lo puede explicar. Perdón, él. Lo del IVA. Lo del IVA. Sí, lo puedo explicar. A ver, todas las cosas que nosotros compramos, todos los productos que se compran o servicios, eh, se les aplica un IVA. Es un impuesto para recaudar fondos para el gobierno y luego pues, poder pagar las carreteras, los centros médicos, la educación. Repa sí. Eh, subvenciones para el tema de la integración laboral de personas con discapacidad. Son, los imp son impuestos, recaudación de fondos para la, las acciones de, del gobierno, sobre todo por, para que lo tengáis más claro, pensar en carreteras, eh, centros educativos y sanidad. Entonces, eh, es un IVA que lleva todos los productos, pero depende del producto. Puede ser un porcentaje mayor o menor. Por poner un ejemplo, si yo me compro. Eh, vamos a poner algo que valga 10 euros. Pues ese es el precio. Normalmente todos los productos te vienen ya con el precio, con el IVA incluido. Y en el, y en el ticket vas a poder ver eh, cuánto de IVA se le está aplicando. Por poner un ejemplo, yo compro una crema de manos. ¿vale? Que se me ocurre crema de manos. La crema de manos a lo mejor cuesta 8 euros. Pero luego se le aplica el 21% de IVA, que no sé cuánto será, pero imaginar que aplicando el 21% son 10 euros. Tú el precio final que vas a ver en el, el, el precio del producto van a ser 10. Y en el ticket vas a poder comprobar qué porcentaje se le ha aplicado a ese producto. Pero eh, volviendo a la definición de IVA, es un impuesto que se le aplica a todos los productos o servicios como medida de recaudación de conseguir dinero para el Estado. ¿Vale? Sí, sí si te quieres ver más claramente cuando te este pides el Amazon hay productos que te vienen sin IVA y al lado te vienen bueno, con el IVA, el IVA. Sí. está comentando un compañero de que por ejemplo cuando compras también de la plataforma Amazon eh, muchos productos te vienen con el precio antes del IVA y con el precio con el IVA sí. ¿Eh? bueno pues siguiente, ir de todas maneras si tenéis alguna duda la resolvemos ahora formas de pago cuando compramos un producto tenemos tenemos que pagarlo, ¿no? Vale. Las formas de pago más habituales son en efectivo, es decir, utilizando monedas y billetes, y mediante tarjetas bancarias. En efectivo es cuando llevamos el dinero en el bolsillo, en nuestro bolso, nuestra cartera y pagamos. Que vienen de tarjeta bancarias, es sacar la tarjeta pasarla por el lector o datáfono y se cobra otras formas de pago de todas maneras son los vales descuentos los vales descuentos eh, son descu los vales son descuentos que las empresas nos dan dan a sus clientes por haber comprado en esa tienda por ejemplo tú compras eh, en, un, en un supermercado y te dicen tienes tarjeta carrefour tienes tarjeta Consum? Dices, sí, Dice, pues, pues vamos a aplicar un, un descuento. Porque como siempre compras aquí, queremos que este producto que costaba un euro te cueste 95 céntimos. ¿Sí? Y automáticamente ese descuento se aplica. Luego están también las tarjetas regalo Hay algunos establecimientos que tú puedes ir, decir, quiero una tarjeta regalo de 100 euros, de 50 euros, de 20? Te la cargan con esa tarjeta, tú se la regalas a otra persona y con esa tarjeta eh, la persona va a esa tienda y sabe que tiene por para gastarse 20, 30, 40 o 100 euros. Cuando va a la caja, enseña la tarjeta y se funciona como una tarjeta de crédito. Como cajero o cajera o operario de, una, de un TPV, tú cogerás esa tarjeta, la pasarás y dirás: 30 euros, te quedan 50. O ya se te ha agotado la tarjeta de regalo. ¿Vale? Y esa tarjeta y ese ticket que sale lo tienes que guardar en la caja. ¿Vale? Vale, la forma de pago, por resumir. En efectivo, mediante tarjeta bancaria, con vales descuento o con tarjetas de regalo. ¿Vale? Siguiente. Venga, ahora vamos a la parte práctica, la parte a la parte divertida venga vamos cada tpv funciona de una forma diferente y tiene un programa un programa informático distinto pero casi todos los tpv tienen los mismos pasos ahora vamos a ver esos pasos de forma general importante recalcar eso esto que he dicho que acabo de decir cada tpv for, funciona de una forma diferente es igual que los móviles cada móvil tiene una forma de funcionar que otros unos tienen puedes poner todos los icones en la pantalla inicial en otros no te dejan. vale si eres de Android si eres de Apple pues las cpv es igual más o menos tienen pequeñas diferencias pero en general todos van a tener todos los CPVs o todas las cajas van a tener estos pasos que vamos a ver ahora ¿Primero? David, sí. tengo, tengo una pregunta del de anterior Dime. Que no esté esta, es de la anterior. De la anterior eh, presentación, del anterior, de esta. Sí, de esa. Pues venga, la resolvemos. Pues aquí en efectivo, ¿qué es? ¿Qué? Vale. En efectivo es que tienes los billetes o las monedas físicamente. Y pagas vale. con billetes o monedas. Vale. ¿Y los, y los vales de descuentos, ¿cómo es eso? Los vales de descuentos son... Eh, unos papeles sí. la empresa que el supermercado te da y si los presentas, ¿sí? Sí, son o, o papeles o tarjetas o descuentos automáticos que el supermercado te hace como premio. Te Lucía, pongo una... Lucía, perdona, perdona David. Lucía, puede ser cuando, si tú tienes una tarjeta de Alimerca, al final del mes, el primer día que vas a comprar en un mes, te dan un vale de descuento, que es un, un dinero por todo lo que has gastado el mes anterior. Y con ese vale puedes pagar. Lo sabes, ¿no? Lo, sí. Lo has visto alguna vez. Eso es un vale de descuento, ¿vale? También, Carlos, David, a los vales también se les llama cupones, ¿no? Cupones de descuento sí, también sí. se puede llamar. Correcto, correcto. ¿Resuelto, Lucía? Venga, pues seguimos donde nos hemos quedado. De todas maneras, acordar. si tenéis alguna duda, apuntarla y la vemos al final. Estábamos hablando que cada TPV o terminal punto de venta o caja tiene una forma diferente de, de, de funcionar, pero en general los pasos que vamos a ver ahora son los pasos que nos vamos a encontrar. Esto es muy importante porque si terminamos trabajando en una caja, estas partes que vamos a ver, este funcionamiento, lo tenemos que tener controlado. Antes, los que ya tengamos una edad, eh, lo de la caja nos daba mucho miedo porque era... Madre mía, a mí se me da fatal cálculo matemático. A mí me dan un billete, yo sé lo que vale el producto, y la persona me da tanto dinero, yo no sé cómo calcular. Este miedo lo tenemos que eliminar, no tenemos por qué tener este miedo, porque ahora el programa informático lo hace todo él. Lo hace todo él. La forma de pago, eh, la cantidad que tienes que devolver, en la, cómo se genera el ticket, todo lo hace el programa. Pero nosotros tenemos que saber cómo funciona, qué es lo que vamos a ver ahora. Hola, ¿qué tal? Salud. Buenos días. Hola, buenos días. Una mega disculpa, por fin pude solucionar el tema de sí. <ríe> eh, que nunca me hayan pasado cosas de ese tipo y vaya que he dado bastantes clases, pero el ordenador hizo cosas bastante extrañas que me cambié dos veces de <ríe> ordenador y nada, bueno, eh, no quería interrumpir, eh, pero bueno, eh, no sé. Eh, si quieres continuar con la formación, eh, lo puedo seguir avanzando yo. Digo, ya veo pues, también dónde están, sí. como. como, como... como tú lo ten... Yo es que no lo no tenía preparada la presentación, más o menos me iba defendiendo, pero si tú sigues, seguro que lo haces mejor, Sergio. <risa> vale. Muy bien, pues eh, si quieres, entonces yo comparto la pantalla, eh, van en, en, en el punto ah. 6, ¿verdad? Ah. Hola, bueno, chicos, chicas, a todos. Bien, eh... Pues una disculpa nuevamente por, por el inconveniente que, que, que se tuvo, la verdad es que no, no, no, pre, no estaba previsto esto. Eh, pues mi nombre es Sergio Zamorano, entonces eh, me gustaría ir avanzando con, con esta presentación que, que estaba haciendo bastante bien, seguro eh, David, bueno, que no podía estarlo escuchando porque estaba teniendo sus problemitas de, de audio. Pero bueno, eh, para ir avanzando un poco en lo, en lo mismo que estás eh, diciendo, David, eh, me gustaría ver... Qué es lo que han estado entendiendo hasta ahora, qué es lo que se ha estado viendo hasta ahora para ver eh, que no que, que, que estamos todos en el mismo eh, todos y todas en el mismo canal. Vale. Eh, a ver, eh, me gusta alguien que, que le gustaría comentarme alguien de los chicos chicas que me gustaría que le gustaría comentarme qué es lo que han estado viendo hasta ahora con David. Vaya para ver qué si está quedando todo claro. ¿Alguien voluntarios voluntarias no? El que nos hemos quedado justo en el funcionamiento del, de la caja. Sí. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Sí, pero, pero en general, ¿qué es lo que, lo que, lo que han visto? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuáles son las funciones? Todo? ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que recuerdan que se ha visto hasta ahora? Vaya, como a manera de repaso rápido. Eh... Por ejemplo, los tipos de láser que hay para pagar una caja. Ajá. Para cargar el código de barra. Ah, muy bien. Son tres. Que más, que más se usa en los, en los centros comerciales grandes, por ejemplo, es la de, que va puesta en la misma mesa de. que no sé me acuerdo la llama. En la misma mesa, los tipos de, de. formas de pagar con la. TPV, que es por el móvil o tarjeta, o también las hay que tienen al lado un. Un, esto, una, un tarjetero que la tiene al lado y ahí. que eso ya no se usa. Ah, bien. Si sí, eso es ya es más. Le pasa la tarjeta y se paga directamente. Eso es más antiguo, ¿no? Sí, eso yo no, sé, yo no lo he vuelto a ver más de eso. Ya. Y gracias. Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, Daniel. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Eh, ¿Alguien más, aparte de Daniel, que quiera compartirnos eh, a, a manera de super resumen para poder ir avanzando? Porque eh, entiendo que que sí. ¿Sí? Ah. Podemos dar la diferencia entre lo que es esto e inventario, que el estoque es lo que queda en el almacén, y el inventario es cuando hacemos la cuenta de todo y la tienda y el almacén. Eh, vamos, nos han explicado lo que es el código de barro, lo que es el IVA, las diferentes formas de pago, y lo primero que hemos dado ha sido el TPV, que es toda la aparatología que está en los supermercados pequeños y en los grandes, y de todo lo que se componía. Del catáfono, del software, de, no, del hardware, que es lo que se ve fuera y del software, que es lo que se ve dentro. Muy bien, gracias. ¿Y tu nombre es? Ah, Raquel. Raquel, muchas gracias, Raquel. Eh, pues, eh, porque a veces hay un poco de, de confusión en cuanto a, a lo que decías, ¿no? De, de lo que es un inventario... ¿No? Y de lo que es el, el stock. A veces hay, hay un poco de dudas, pero creo que ya lo aclaraste bastante bien en cuanto a esta diferencia. Entonces, no, eh, eh, con David estaban hablando hasta este punto, ¿no? El funcionamiento de la de una TPV, ¿verdad? ¿Es así? Nada más... Sí, ¿verdad? Hasta aquí Sí, está... sí. Muy bien, excelente. Entonces, pues bueno, como se ha visto hasta ahora, eh, entonces pues cada, cada TPV pues, funciona totalmente diferente, ¿no? Entonces, en general, casi todos los TPV tienen como, como los mismos pasos, nada más que eh, cada una tiene como, como un sistema diferente en, cómo, en cómo, cómo funciona, ¿no? Cómo opera. Entonces, ahora vamos a ver cómo son esos pasos de manera general, ¿no? Primero que nada, hay que identificar... Eh, eh, identificar el cajero o la cajera, ¿no? Por ejemplo, eh, en esa pantalla, generalmente cu cu cuando trabajamos en un supermercado o en, eh, o, en alguna, o en alguna tienda donde vamos a utilizar la TPV, siempre nos dan como un número, un número eh, de empleado o de empleada, ¿vale? Entonces, ese es el código, ese número de empleado o de empleada, pues es el que nosotros vamos a poner para... Para, para esto, ¿no? Para que nos identifique el sistema de que nosotros somos la persona que vamos a atender, ¿verdad? Que vamos a estar ahí con, con el resto de... que vamos a estar atendiendo a la gente, ¿no? Entonces, eh, y claro, cuando salga la impresión de la etiqueta, que la etiqueta la vamos a ver más adelante, creo que supongo que también se ha hablado un poco sobre la etiqueta, en esa etiqueta va a venir nuestro nombre al final, ¿no? ¿Y cómo es que está ese nombre? ¿Cómo es que aparece? Bueno, al, a nosotros haber puesto justamente ese, pues este código, ¿no? Que ya saben, ese código que somos nosotros, ¿ok? Y también muchas veces en la pantalla puede venir, así como lo ven aquí, puede, nos puede pedir que le digamos cuál es el turno en el que estamos, ¿no? Si estamos por la mañana, si estamos por la tarde, que esto es bien importante. Si nosotros ponemos que estamos en el turno de mañana, entonces sabemos que eh, Juan, María o quien, o quien sea eh, estuvo en ese turno y que en ese turno se vendió tantos productos eh, o cuáles no se vendieron. Todo eso se va controlando para ver también sobre todo, de esa manera se puede ir controlando si, si hay productos que se venden más por la mañana o por la tarde. ¿vale? Entonces, por esto es bien importante el control que se da, que, que se tiene eh, con, la, con la, esta máquina de TPV. ¿Ok? Entonces, pasamos los artículos que el cliente ha comprado por el lector de barra, ¿vale? Eh, que este, bueno, ya, ya me imagino que también se, se ha visto, ¿no? Eh, eh, los diferentes tipos de, de lector de código de barras. Eh, y, bueno, este, este mismo lector es el que, el que va a identificar cuál es el producto que estamos comprando, ¿verdad? Yo creo que todos y todas hemos visto los productos que compramos en, en general, ¿no? Si vamos a, a una peluquería incluso, a lo mejor nos pueden vender eh, algún champú, algún por ejemplo, y ese champú va a tener un código de barras, ¿vale? Y en ese código de barras, pues, eh, es el que pasamos por, por la máquina esta de TPV y así es como se va descontando eh, este producto del inventario que tenemos, ¿no? Entonces, cuando terminamos de pasar los artículos de un cliente, tenemos que pulsar el icono que nos dirá el total de la compra. Este icono puede ser un botón con la palabra total, pago o fin de compra, ¿no? Pero esto es bien importante porque eh, si no le ponemos el, el, la palabra total o el pago o la, la palabra que venga, pues, pues nos va a, seguir, va a seguir como abierta la compra, ¿no? Porque, porque hasta que nosotros no pinchamos la palabra total, pago, fin de compra, nosotros podemos seguir pasando todos los productos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, pero hasta que pinchamos esto, total, pago, fin de compra, hasta ese momento ya le estamos diciendo, ok, ya no quiero que nos cuentes más productos, estos son todos los productos que teníamos que eh, comprar, ¿no? Entonces, o que la persona tenía que comprar. Hasta ahí es cuando finalizamos ya esa compra, ¿no? Y hay veces que un cliente tiene vales de descuento o tarjeta de regalo. Me imagino que han visto o han utilizado alguna vez algunos de estos vales de descuento o tarjeta de regalo. ¿Alguien? ¿Sí? Eh, entonces, eh, pues en este caso, eh, hay que descontarlas en ese momento de la venta, ¿no? Porque, como lo hemos dicho, hemos pasado todos los productos y entonces, eh, como esa persona tiene esos vales de descuento, pues va, se van a ir del precio total, supongamos que fueron 50 euros en total, pues, eh, y la persona tiene tantos vales de descuento, pues, de esos 50 euros, pues, se les van a descontar 10 o 15, o depende cuánto tenga esa persona en vales de descuento o tarjetas de regalo, ¿vale? Ok, eh, bueno, aquí no aclaré el punto este de, de, de lo que es el icono, el, eh, pero bueno. Cuando nosotros vemos la pantalla, me imagino que ya muchos y muchas saben o han identificado cómo son los iconos. Eh, este icono es como la, esa imagen ¿no? que viene ahí de, de, de, de a lo que tenemos que pinchar. Hay veces que cuando viene, que, que, que vamos a hacer la compra eh, o, o, o que alguien va a pagar, perdón, eh, entonces nosotros pinchamos, el, puede ser un botón con el número 20, que ese sería como el icono, ¿vale? Esa, ese número 20, o a veces también ese icono está como si fuera la foto del billete de, de 20, 20 euros, ¿ok? Entonces ese sería el icono, como las imágenes que nos aparecen ahí en el teclado, ¿ok? Bien, eh, vamos al, al quinto punto. Eh, hay que preguntar al cliente qué forma de pago prefiere, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, que podemos ya sea pagar con tarjeta o, o con, con efectivo, ¿no? Con dinero metálico, ¿no? como se dice. Entonces, esto es súper importante porque, bueno, últimamente ya se utilizan mucho más las tarjetas, más que, más que pagar con dinero físico, ¿verdad? Entonces, eh, esto es bien importante que lo preguntemos antes de marcar, porque esto es, va a ser una diferencia, ¿no? Si nosotros pinchamos que va a ser tarjeta, pues vamos a, a pinchar el botón o el icono donde dice pago con tarjeta, que generalmente puede venir con una imagen como si fuera una tarjetita, o quizá ese icono o ese botón aparece la palabra tarjeta. ¿Ok? Y el TPV pone en marcha ya lo que. El datáfono, que el, ta, el datáfono, recordarán, que es como este aparatito. Y ya, bueno, lo, lo han visto también con David. Eh, el datáfono, pues, sería este aparatito que, que es donde nosotros vamos a pasar esa tarjeta, ¿no? Y, y, y así es como ya se hace la compra con la tarjeta. Por otro lado, si la persona decide pagar con efectivo, pues, vamos a pulsar el icono donde dice pago en efectivo o a veces viene con una imagen como de, de billetes, de varios billetes o monedas. Entonces, pinchamos ese, ese, ese icono. Que les digo, puede venir diferentes imágenes, depende también de dónde estén. Eh, por ejemplo, yo llegué a trabajar incluso en un Carrefour también y, y en Carrefour, por ejemplo, venía el icono de, eh, de pago en efectivo, venían como una imagen de moneditas, unas monedas. Entonces, yo sabía que tenía que pinchar el, ese icono de moneditas cuando alguien quería pagar en efectivo, ¿vale? Introducimos la cantidad, por esto es bien importante hacer la diferencia, porque generalmente cuando la gente paga con tarjeta, nosotros no tenemos que, que pinchar la cantidad, no tenemos que marcar la cantidad que es, eh, porque ya por defecto el datáfono ya, ya te pone el total, ¿no? Pero en efectivo cambia la cosa porque... Porque en efectivo, nosotros tenemos que poner la cantidad que el cliente nos va a dar. Por ejemplo, si fueron, eh, vamos a pensar, fueron 5.60 la compra, ¿no? Pero el, claro, el cliente nos paga, y, y en tarjeta, pues el cliente paga exactamente 5.60, ¿verdad? Eh, no hay ni más ni menos. El, el cliente paga exactamente con la tarjeta 5.60. Pero en efectivo no, no suele pasar lo mismo, ¿no? Eh, es muy raro que, que las, los clientes te paguen 5.60 exactamente. Eh, a veces te pagan con un billete de 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, nosotros tenemos que marcar 10. Si nos pagan con el billete de 10, mar marcamos el número 10. ¿Vale? Y entonces, al poner el número 10, pues ya nos pone por defecto también el, eh, la máquina, nos, nos marca el el cambio que nosotros tenemos que dar, ¿vale? Esto hay que tener mucha práctica porque, a ver, eh, al menos yo, yo no soy tan bueno en matemáticas y si no, si, si no marcamos ese, ese 10, luego nos podemos liar con las cuentas ahí, ¿no? O sea, tenemos que tener bien claro el, el poner el dinero que nos dio la persona, ¿no? Y ojo, porque también nos puede pasar esto que, que si marcamos 100 en vez de 10, o sea, pinchamos dos veces el cero ahí luego nos va a salir una cantidad a devolver que es mucho, mucho, más, mucho, super, mucho más superior que, que la cantidad que en realidad es, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta qué cantidad es la que nos está dando el cliente y cuál es la que nosotros estamos pinchando eh, al momento de, de, pues de registrar ese dinero que nos está dando la persona, ¿no? Eh, hay que tener muy en cuenta esto. Y les digo porque en alguna ocasión, a mí me pasó... <ríe> Que yo tuve ese error de haber, en vez de poner, no sé, haber puesto 10, puse 100, porque se me fue un cero de más, ¿no? Y claro, la máquina te dice que tienes que devolver eh, 90, 90 y tantos euros, ¿no? Entonces, y, so, y si nosotros damos esos 90 y tantos, pues el, la caja se va a quedar al final con... Pues vaya, va a faltar tanto dinero por eso, porque nosotros tuvimos ese error de haber pinchado mal ese número, ¿ok? Y bueno, entonces ya eh, cuando nos dice ya el, la, el TPV cuánto es el dinero que tenemos que dar a cambio, pues ya se va a abrir el cajón del dinero al final, ¿ok? Bien, ahora después ya una vez que se hizo esta compra, ya sea por tarjeta o por efectivo, el TPV imprime el ticket de compra, ¿vale? Damos al cliente el ticket de compra y damos el cambio, lo damos junto, ¿no? Y ya nos despedimos de una forma amable y pasamos a atender a la siguiente persona, ¿vale? Entonces, eh, como se había visto, eh, como lo habían visto con David, el tema del, del ticket de compra es súper importante porque esta, en ese ticket de compra pues eh, viene marcado quién atendió a la persona, es decir, ustedes que estuvieron ahí registrando la compra, quién atendió la compra a qué hora lo atendieron, eh, qué productos compró la persona, eh, la hora, to, to, todo eso viene marcado en el ticket, ¿no? Que supo, seguramente lo han visto muchas veces en los tickets de compra que ustedes hacen en cualquier supermercado, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es bien importante el, eh, el ticket, ¿no? Porque es una forma de comprobar eh, lo que se está haciendo ahí, ¿vale? Entonces, eh, pues básicamente eh, es todo lo que, lo, lo que se, eh, se tenía que hablar sobre el, lo, sobre el tema de TPV. Yo sé que llegué bastante tarde. Eh, no sé si, si hay algo más, alguna información que, que nos falte más. Pero bueno, creo que al final David hizo básicamente la mayoría, de, te lo explico todo, todo eh, lo demás bastante bien. Entonces... Eh, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahora. A ver. Eh... Sergio, hay una pregunta en el chat. Preguntan uh -huh. si se puede reiniciar por si te equivocas al marcar o esa persona no hace la compra. ¿Se puede reiniciar? Eh, te, ref te refieres a la, a la TPV, me imagino. Entiendo ¿no? que si esto, uh -huh. la pregunta era de... venía de Montijo, si queréis encender el micrófono y preguntar. Sí, ¿Y bueno, que... Era sobre eso. Por ejemplo, vas a comprar y la, por ejemplo, esa persona no realiza la compra y tú has marcado, el, por ejemplo, uno de los productos y se puede reiniciar para que la otra persona que viene detrás pueda, pueda tú marcar lo que vaya a comprar la otra persona. Claro, pero eh, eh, se puede reiniciar, solo que sí que tendrías que, que esperar que se reinicie y terminar la compra con esa persona que, esté, que haya hecho la compra anteriormente. Porque eh, esa persona va a necesitar seguramente el ticket o quizá no la necesite, pero, pero por ejemplo, si, si supongamos que, que, que al momento, como a mí, ¿no? Que pasaron, pasaron fallos técnicos eh, y por lo cual no se pudo hacer tal cosa. Entonces, en este caso lo mismo. Imaginemos que cuando pasó el producto se apagó el ordenador o pasó algo y entonces eh, pues no se registró. Si, si le cobramos aparte y supongamos que fueron 5 euros, euros exacto y yo le pido el dinero, etcétera, y la persona se va con el producto. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros no pasamos al final ese producto por la máquina, pues no va a registrar esa, eh, la máquina no va a registrar ese, ese dinero, ¿vale? Y entonces lo que va a pasar es que no va a haber registro de, que, de ese producto y va a quedar como faltante. Entonces, se va a pensar que ese producto se robó, que fue robado, que no fue comprado. Entonces, por eso es bien importante, ok, se puede reiniciar, claro, pero hay que asegurarnos que se haya pasado ese producto por la máquina para que se pueda ir descontando de, de ese inventario. Porque, repito, si no se pasa, es, va, va a estar como faltante y, y se va a pensar que ese producto fue robado, ¿no? Entonces, eh, pues, pues sí, hay que asegurarnos eh, de esto, porque sí que puede pasar. Les digo, yo he trabajado en, en supermercados y sí que llegó a pasar este tipo de problemas de que se apagaba el, el ordenador, eh, pero hay que tener muy controlado que todos los productos pasen por la TPV, porque de otra manera no podemos tener un control de, de los productos que hay eh, en el almacén. ¿Vale? Muy bien. Y, y una pregunta. Podrías sí. volver a, a, a, a, a al principio. Ajá. Eh, ¿Al principio en qué parte? En, en, espera que te consulta. ¿En dónde, perdón? En, espera, espera, que te tengo consulta. Vale. Pues aquí eh, en la definición seis. Uh -huh. Okay. Vamos a... ¿Eh? ¿Qué página estás? A ver. Ah, ah, ah. ¿Te refieres a la diapositiva seis? Sí. Sí. Uh -huh. sí. Esta, la, los TPVs están en todas las tiendas ajá, eh, y generan el ticket de compra. Eh, ¿Esto es, esta es lo, que, lo que mencionas? Sí, que no, que no entiendo. Ok. Eh, pues básicamente eh, el, lo que quiere decir aquí es que esta, esta TPV o estas máquinas de las que hemos estado hablando, estas son las que cuando pasamos los productos por esta máquina, ya lo hemos visto con este lector de código de barras, ¿vale? Entonces cuando lo pasamos, al pasar ese, ese código, ese le, esa, eh, lector eh, que es, son rayos láser, eso detecta el código de barra. Entonces, ahí el sistema o la máquina esta que, de la que hemos estado hablando, que, que mucha gente la conoce, esta uh -huh. que es como la más popular, esta es la que detecta qué producto es el que, el que se está comprando, ¿vale? Entonces, al detectar esta máquina, ese producto, entonces eh, nosotros podemos ya, que supongamos que fue un producto, dos o cinco, los que hayan sido, entonces eh, ahí es que ya cuando se hace la compra, ya es que nos, puede, nos pueden emitir, nos puede dar un ticket de compra, ¿vale? Que, que lo, lo, como lo hemos dicho, esta función, el, el hecho de que te dé un ticket de compra es súper sí. importante porque con ese ticket de compra, bueno, que me imagino que, que tú has hecho alguna vez alguna compra, pues en una tienda de ropa o en un supermercado, ¿no? y, y que, ¿Sí? Que, sí, sí, sí este ya lo entendí. Y, y, tenía... que, y que te dan ese ticket, ¿verdad? A ti, sí. Bueno, si, si tú ves ese ticket, en ese ticket pues te viene... Eh, tanto la información, como lo hemos dicho, ¿no? La información de quién fue la persona que te atendió, a qué hora te atendió, qué producto compraste, etcétera. Entonces, ese ticket te sirve a tanto para ti como para la, la, la empresa o para la, la tienda de ropa o para el supermercado. A ellos les sirve porque, porque eso en el sistema eh, ahí ellos ya tienen registrado que... Eh, Lucía te llama ¿no? Sí, me llamo el, Lucía. Que Lucía se llevó eh, dos eh, blusas o do, dos dos eh, pantalones o lo que sea, ¿no? Que se llevó dos pantalones y entonces eso ya por defecto ellos saben en el sistema cuántos pantalones que, eh, quedan menos de los que tú te llevaste, ¿sabes? Entonces ya no tienen que contarlo físicamente de ah, ok, te, eh, teníamos 100 pantalones de los que se llevó Lucía y entonces de los 100, entonces Físicamente no tienen que ir a contar de. Ah, ok, entonces eh, quitamos dos pantalones que se llevó Lucía, los quitamos de, de nuestro inventario. Eso ya no lo cuentan en físico. Eso ya lo hace justamente este, este aparatito, la, el TPV. ¿Vale? Sergio, que sí. tengo otra pregunta. Dime. Eh, te, esto de cuando compramos un producto, las la formas de pago. Ahí, ahí, tengo, ahí tengo esa pregunta. Uh -huh. ¿Podrías poner ah, la, la, la, la, forma, la... Sí, claro, sí. La, las formas de pago. Sí. Muy bien. Eh, bueno, que lo habíamos dicho, ¿no? También... Eh, no, eh, esa no, esa no, no. ¿Te hay te hay otras formas, otras formas de pago, son vales de descuento. Ah, claro, claro, sí. Vales de descuento, tarjeta de regalo. Eh, no, no sé... esto, esto no es tampoco. Ajá, entonces... Eh... La forma, te, le, te leo, listo. A ver que te veo. Cuando compramos un producto tenemos que pagarlo. Las ¿Ah? formas de pago son más habituales, son en efectivo, utilizando monedas y billetes, mediante tarjetas, banc mediante tarjetas bancarias. Claro, eh, eh, ajá. Es, este, es este punto, ¿no? ¿El que estamos hablando? ¿eh? No, 18. no, no es ese, es otro. Porque lo que están leyendo es este punto, ¿no? Eh... Eh, Sergio, no. Está, le está leyendo una de las diapositivas del principio. Ah, vale, vale. Mm. más más mm, mm, mm. el software es eh, esto sigue sí, ah está sería esto no mm, no porque bueno aquí también viene lo de las formas de pago uh -huh. bueno, bien esto es el bueno, entonces, el código de barras, el ticket, eh, formas de pago, Esto sería, ¿no? Y esto sí, y esto. Muy bien. Bien, sí. Eh, bueno, esto es una. Eh, aquí viene un poco más explicado, pero básicamente es, es lo que viene también al final, ¿no? Eh, pues, pues como, como lo decía, entonces, eh, las formas más habituales... Bueno, hay, ¿hay una pregunta en específica que quieres hacer o, o, o lo mencionamos esto? Eh, aquí, aquí solamente entendí yo que Ajá. aquí vales, vales de descuento, eso, ¿eso qué son? Los vales de descuento es, por ejemplo, eh, bueno, no sé si te ha pasado a ti, eh, o, o por ejemplo, cuando tú tienes eh, o eres socia de un, de un supermercado, vamos a poner el ejemplo, bueno. Eh, si tú trabajas, eh, perdón, si tú eres clienta frecuenta de, de Consum, por ejemplo En Consum, cuando tú pagas con tu tarjeta eh, normal o pagas con efectivo Muchas veces te piden de que, ah, tiene, tiene tarjeta de Consum eh, ¿Has no. escuchado o te acuerdas de eso? ¿Sí? Sí Bueno, entonces, pues cuando, si tú tienes una tarjeta de estas de Consum o de Carrefour o lo que sea ahí van registrando, eh, la empresa va registrando tu compra. Entonces, eh, ellos para, para de alguna manera gratificar o ayudar o, o, o sí, apoyar a las personas que, que son clientes de, de consumo o de Carrefour, de donde sea, entonces dicen, ah, bueno, Lucía ha comprado muchísimo eh, con nosotros, con, con, con Zoom, por ejemplo. Entonces, a Lucía le vamos a dar dos euros de descuento en su próxima compra. ¿Vale? Entonces, con, con tu tarjeta, y esa, esos dos euros están abonados en tu tarjeta de, de socia, ¿vale? De socia de, de Consum, por ejemplo. Entonces, la próxima vez que tú vayas a comprar a Consum, entonces, eh, si compraste, no sé, eh, un champú, o compraste varias cosas, de todo lo que tú hayas comprado, supongamos que tu cuenta fueron cinco euros, de esos cinco euros, eh, ellos te van a descontar 2 euros, ¿vale? Entonces tú nada más pagarías 3 euros en total de tu compra, que fueron 5 euros, supongamos. Entonces tú nada más vas a pagar 3 euros porque ellos te regalaron, por así decirlo, 2 euros. Y te lo están regalando esos 2 euros por, por eso, porque has, has sido una buena clienta y porque, porque todo el tiempo has estado comprando ahí con ellos, ¿vale? Eh, y esos serían como esos vales de descuento que podemos utilizar para, para hacer compras. ¿Queda claro, Lucía? Sí, eso sí. Ahora tengo otra duda. Dime. La, la, la, desde este principio, más uh -huh. arriba, la cuarta. Sí, sí, nosotros tenemos una pregunta. Ok, ¿todas? bueno, terminamos con, con esta pregunta, Lucía, y luego vamos para, para allá, ¿vale? Sí. Vale. Eh, en la 3, en, en la diapositiva 3. Bueno, que viene el índice en la 3 viene el índice, ajá. Eso de características y partes TPV. Ah, bueno, aquí eh, básicamente lo que lo que se mencionó en su momento es cómo son la, eh, físicamente cómo es el terminal esta terminal punto de venta, ¿ok? Que bueno, es, esta definición pues es importante que nos la aprendamos pero en sí muchas veces no la conocemos así. Y yo hace tiempo no, no sabía que este tipo de máquinas se llamaban terminal punto de venta, o una TPV, sinceramente, hace tiempo no, no sabía que se llamaban así. Para mí era una máquina registradora o, o ya está, ¿sabes? Entonces, pero bueno, si ustedes están trabajando con, con este tipo de máquinas o podrían llegar a trabajar con ellas, eh, es importante que sepan. Entonces, eh, Aquí básicamente explica cómo están distribuidas eh, cada una de las partes del de, de la, terminal punto de venta. ¿Vale? Entonces, eh, te, eh, vamos a ver. Qué es... Bueno, aquí es lo del stock. Bueno, eh, esta es la definición en general de, de, de qué era el, el terminal punto de venta. ¿Esta era la, tu duda? De cuál, ¿De cuál era la definición en sí? No, no, mi sí. pregunta era: ¿Nas eh, esa, esa, seis, seis? Ajá. Esa, sí, no, entiendo, no entiendo. Bueno, es una definición. Sí, bueno, eh, bueno que, que esto es, es algo que te, habíamos también mencionado hace un momentito, ¿no? Que era el tema de los, los tickets de compra. Lucía, o sea, que como, como estas mismas máquinas, ¿vale? Estas máquinas que, que estamos hablando ahora, que es el terminal punto de venta, que estas, estas máquinas, cuando nosotros hacemos el registro del producto, pues nos va a generar un, un ticket de compra. ¿Vale? Man. Y ese ticket de compra es súper importante el tenerlo, porque, por ejemplo, si tú compras una, una camisa, una blusa en, en Zara, ese ticket va a ser súper importante para que tú puedas hacer la devolución de, esa, de ese producto o para hacer reclamaciones, si tú no tienes ese ticket de compra, no puedes hacer esto, porque ellos en ese ticket de compra, en esa, en esa empresa, por ejemplo Sara, ahí ellos pueden ver a qué hora compraste tú esa blusa, desde cuándo la compraste, y, y ahí pueden registrar el hecho de que tú de, hiciste la devolución de ese producto. De otra manera, si tú no tienes ese ticket, tú no puedes devolver o no puedes hacer ninguna reclamación, porque a ellos no, no les consta cuando compraste ese producto, ¿Sí, Lucía? Sí. Vale. Muy bien. Dejamos entonces paso también para otras preguntas. Habían levantado la mano por acá. Oh. Eh, Ay, vaya. que Hay vale. varias. Hay varias preguntas. Sergio. Luego también de la asociación a toda vela tenía la mano levantada. ¿Vale? Eh, entonces eh, ya tenían. Ah, bueno. ¿Quién tenía? A ver. A toda vela. Entonces. Eh, Ay, a ver, bueno okay, Lorena, Paula y Elías son los que sí. cuando están hablando Lucía bueno, nos preguntaron eh, ya, a ver eh, vamos a ver de España. Eh, ¿quién, ¿quién está hablando? yo, Paula no, Paula, ¿qué tal Paula? dime eh, nosotros tenemos varias preguntas queremos eh, el inventario, el sargua y el jagua ok eh, vamos a acá ah, ah, ah. ok eh, la pregunta es el, el stock y el, y el inventario, ¿verdad? Sí. Ok. El stock, bueno, como, como os había dicho también, el stock es una palabra inglesa, ¿no? Que, que esa se utiliza mucho en el tema del, de los, del comercio. Entonces, básicamente el stock es cuántas cos, cosas hay ahí adentro, ¿no? En un almacén. Generalmente todas las tiendas, tanto Sara, eh, Carrefour, todos, todos y eh, todas esas tiendas, todas las tiendas tienen un una bodega, y en esa bodega tienen todos los productos que, que, están, que, que están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, jamón, un jamón en, en Carrefour, entonces, pues, tú, pues todos, todos y todas vemos en la tienda que hay cinco jamones, por, por así decirlo, pero ellos en la bodega tienen cientos de, de jamones, ah. o, o, o algo así, ¿no? Eh, Vayan, cientos o menos de cientos, ¿no? Eh, o Coca-Colas incluso. Coca-Colas sí podrían tener un montón en la bodega, pero obviamente no pueden poner todas las Coca-Colas que tienen en ese almacén, no las pueden poner todas en, en un frigorífico, porque no van a caber, ¿no? Entonces, eh, cuando se acaban las, las Coca-Colas de la nevera, entonces lo que tienen que hacer el supermercado es de todas las Coca-Colas que, que tienen en el almacén, en ese stock, tienen que ir... Reponiéndolas, tienen que ir eh, rellenando otra vez el, ese, esa, ese frigorífico que ya se está vaciando, ¿vale? Que en ese frigorífico a lo mejor acabarán 20 Coca-Colas, ¿vale? Sí. Entonces, claro, pues acaban esas 20 Coca-Colas, de las, de las 100 Coca-Colas que tienen ellos adentro en su almacén, en su bodega, ahí tienen que sacar otras 20 para luego reponer, ¿vale? Eso es en cuanto a, al stock. ¿Sí queda claro esa parte del stock? Sí. Ok, eso es el, el stock, que nos dice nada más que hay producto, hay Coca-Colas allá, pero otra cosa es el inventario, ¿vale? Eh, en el inventario, tenemos es, sería. ahora vamos con esto, esta que también fue tu pregunta, sí, de, esa. Ah, del hardware y software. Ahora lo vemos, pero en el inventario, eh, el inventario nos dice... Ahora sí, los números, básicamente, ¿no? Eh, eh, en el inventario tenemos, nos dice, ok, no, no nada más nos dice eh, eh, que hay Coca-Cola, nos dice cuántas coca Colas hay, ¿no? Porque lo hemos dicho, el stock, en el stock sabemos que hay coca Colas, hay, hay coca Colas adentro, pero en el inventario, en el inventario sí que tenemos... Eh, ya específicamente sabemos cuántas Coca-Colas hay, si hay 100, si hay 99, si hay eh, 98, lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, esto, eh, estoy buscando la definición, pero bueno, es básicamente lo que, lo que estoy explicando, para que nos quede bien clara. diapo eh, 25, por favor. 25, gracias, muchas gracias. Eh, entonces, esto... Eh, la gran diferencia entre stock e inventario, por eso, y que creo que es súper importante tener eh, bien clara la, la diferencia, el stock básicamente es que hay producto en el almacén, ¿ok? Y el inventario es cuánto producto hay en ese almacén, ¿ok? Entonces vamos a hablar solamente que el stock o el almacenamiento es hay producto. Que a veces preguntamos, oye, supongamos que que nos gustaba mucho una, una, una blusa en Sara en ¿no? Pero vemos que no hay, en la tienda no hay. Entonces, muchas veces la gente pregunta, oye, eh, ¿tienes ahí en el stock o tienes en el, en el almacenamiento, tienes más blusas de estas? Y ahí te dicen si, si las tienen o no las tienen. Tú no preguntas, oye, ¿en tu inventario tienes? No, ¿verdad? Porque en el inventario nos dice cuántas, cuántas son. Entonces, supongamos que esa blusa que yo quería tener, entonces, ¿no hay en el stock? Quiere decir que, que en el inventario hay cero, queda claro, en el inventario son cero blusas, por ejemplo, ¿no? O volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, en el stock sabemos que sí hay Coca-Colas adentro en el almacén, ¿ok? Pero no sabemos cuántas, sabemos que hay Coca-Colas en el almacenamiento. Y el inventario nos dice exactamente cuántas Coca-Colas hay, ¿ok? ¿Queda clara esa diferencia? Estoy sí, sí, bien. Muy bien, y ahora vamos con lo de eh, software y hardware, que sí. la, la diferencia es básicamente, eh, es tanto, vamos a, a pensar siempre que el hardware se refiere a la parte física, ¿vale? Lo que podemos tocar, lo que podemos ver lo que, eh, en, en el aparato de TPV, podemos ver que está un monitor, que está el lector de código de barras, todo eso lo que podemos ver y tocar, eso se llama hardware. ¿okay? Mm. Y el software es, son cosas que no podemos tocar, que sería como todo el programa que tiene ese ordenador. Es como el móvil, vamos a pensarlo así. El móvil, aquí yo tengo el móvil. El hardware yo lo puedo ver, puedo ver que es, es un móvil como de la parte de atrás azul, que es un poco eh, grande, que es, etc. Ese sería el hardware, lo físico, ¿vale? Y mm. el software sería, en mi caso, Android, ¿no? Que es el sistema operativo de aquí de, de, de mi móvil. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Yo no, yo no puedo ver el Android, yo no puedo ver todas las aplicaciones que tengo, bueno... Se, se pueden ver, sí, pero yo no, yo no sé cómo, cómo funciona o cómo operan por dentro. Yo no, vaya, quiero decir, es que yo no puedo tocar las aplicaciones, ¿vale? Eh, yo, yo solamente puedo tocar el, el, el móvil y la parte física, pero el software no se toca, solamente es, es básicamente el programa en sí, ¿ok? Eh, sí. ¿Sí queda claro, Lorena? Sí, sí. Muy bien, excelente. Gracias. De no nada. Y, eh, bueno, no sé cómo va el tiempo, creo que ya deberíamos haber terminado, pero digo, yo podría seguir, pero no sé cómo andan el tiempo el resto. A ver, eh, era ¿alguien más estaba? A ver, Nera también levantó la mano, pero antes estaban... Eh, a ver. Nosotros teníamos también una duda, la duda de la pero eh, que ya es la hora y está la gente diciendo que tienen Ah, toda vela, sí, eh, sí, sí. ¿Quieren hacerme la pregunta, por favor? Yo que Asumite. cuando yo tengo a Juan de Carlos Vigal y es que nosotros hacemos eh, el inventario y aparte hacemos lo del codo. Ustedes han dicho que eh, ya con el codo no hay que hacer inventario. Ok, eh, porque se escucha un poco de, de ruido. Nosotros dijimos que con el código no se hace inventario, ¿o cómo, perdón? Cobro, cobro. Con el cobro no se hace inventario. Ah, es... Con el cobro no se hace inventario, es lo que están ah, diciendo. con el cobro no se hace inventario. Y realmente nosotros hacemos el inventario por una parte y el cobro por otra parte. Ah, vale. Ah, ok, ya está. Eh, ya, ya, ya te entiendo. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Juan. Manuel. Muy bien, Juan Manuel. Eh, qué buena, eh, muy buena tu pregunta, porque hay una diferencia cuando llega el producto a, por ejemplo, a Sahara o a, a donde sea, eh, sí que nosotros tenemos que... Contar, quizá no pieza por pieza, pero como, como llegan en paquetes gigantes, ¿no? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las Coca-Colas, Coca-Cola llega con, con un camión enorme, ¿no? Entonces, sí que tenemos que contar y estar súper seguros y seguras cuando lleguen, ¿cuántos paquetes de Coca-Colas de 100? Porque generalmente son paquetes, ¿no? Grandes. Son, supongamos que trajeron cinco paquetes de, de 100 Coca-Colas. Entonces, nosotros cuando llega el producto sí que contamos o vemos cuántos, cuántos productos llegaron, porque si les faltó Coca-Cola a ellos, si ellos se equivocaron y nosotros no contamos en un principio que había cinco paquetes de 100, de, de 100 cada uno, de 100 Coca-Colas cada uno, ahí si nosotros no contamos, puede ser un error de nosotros por no haber eh, eh, registrado esa entrada del producto, ¿vale? Pero el inventario a lo que se refiere más es, ok, ya que estamos súper seguros y seguras que hay, eso, cinco paquetes de, de, de 100 Coca-Colas cada paquete, entonces, ya está registrado en el sistema. Nosotros, eh, bueno, eso es algo que muchas veces, al, eh, sobre todo los gerentes o los encargados lo hacen, eh, bueno, al menos a mí, yo que llegué a trabajar en el supermercado, yo no, nunca lo hice, pero, pero sí, sí que es el, el encargado quien lo hace. Entonces, el encargado o encargada pone en el sistema, pone, ok, entraron 500 Coca-Colas, ya está en el sistema. Entonces, eh, que, que estarían en, en lo que dijimos en el software, ya está en el software eso. Entonces, ya en el sistema sabemos que hay 500 Coca-Colas y por defecto, a partir de 500 Coca-Colas, toda la gente que vaya comprando, si hubo, hoy hubo personas que compraron 100 Coca-Colas, entonces ya por defecto en el, el sistema de esas 500 que se registraron en un principio el inventario se va se va restando verdad entonces ya no son 500 coca-colas ahora son 400 porque hoy se vendieron 100 vale entonces eh, a eso a eso me refiero con que ya no tienes tú ya no tienes que ir a contar a la bodega necesariamente día por día que ya que ya no hay 100 coca-colas eh, más sabes sí que tienes que llevar el control en un principio, ¿vale? De, de, de lo que entra y que el encargado o encargada registre en el sistema cuántas cosas entraron a la tienda, ¿vale? Juan, entonces no Hola, sé si... Sergio, buenas tardes. Eh, eh, hola, buenas tardes. Nada más quería ver si, si aclaré la duda de Juan. ¿Juan? ¿A toda vela? Bueno, no sé si me escuché. Eh, Okay, Buenas tardes, ah, sí, Perdona. ¿Sí? Eh, mira, es que tenía una duda, vamos a ver. Eh, si, por ejemplo, en el tema de los tickets, ¿vale? Si la máquina se te queda bloqueada y no te sale el ticket, ¿qué tendrías que hacer tú? Eh, generalmente, cuando pasa esto se, se re, y tú reinicias la máquina, la máquina por defecto, te, te, pues eso, reinicia y luego te, has, te, te genera el ticket. Sí. Si no te generó el ticket eh, y, la pers y tú estás súper seguro y segura que, la, que, que, el, la que el producto sí pasó por la máquina, ahí es conveniente, si la persona no le interesa el ticket, porque hay, hay algunas ocasiones que a lo mejor a una persona no le interesa tener un ticket, por, depende de la compra, entonces ahí no habría problema y ya no hay necesidad de, de de darle ese ticket en ese momento a esa persona pero eh, y lo digo por esto porque si nosotros supongamos que no estamos seguros que haya pasado y volvemos a pasar el producto siendo que sí pasó la primera vez Entonces si volvemos a pasar el producto sin haber tenido el ticket lo que puede pasar es que el sistema va, va a descontar dos veces ese producto. Y no y no dos veces solamente fue una sola compra la que se hizo vale entonces por eso nada más hay que estar súper seguros y seguras si sí pasó ese esa esa eh, producto pasó por el, el código de barras o no entonces en resumen si si estamos seguros que pasó no hay necesidad de de y que la persona no no no exige el ticket no hay problema si sí lo no sé. quiere y y, y no sabemos si en realidad pasó el, el, el producto o no, entonces eh, yo sugeriría que se pase el producto y que nos emita el, el, el ticket, ¿vale? Y ya si a y lo vale. mejor si se duplicó el producto o algo, bueno, ya le explicaríamos a nuestro encargado o encargada lo que pasó, ¿verdad? Para que, esa, para que el encargado o encargada pues, pues reste ese, ese error, que, que, que lo, lo reste y que no considere ese producto, ¿vale? No sé si estoy diciendo claro. Eh, no, lo no lo entendió bien, Sergio, muy bien, porque no sé si me he explicado al preguntarte, ¿vale? Vamos eh, a ver. Si eso, si la máquina se queda bloqueada y el ticket no sale, ¿vale? Uh -huh. mm, eh, y el cliente, por ejemplo, se va y vuelve y dice, ay, es que el ticket no me lo ha dado. Ya. A ver. Perdona, perdona Sergio, perdona Sergio. Sí. Eh, casi todas las máquinas TPV te dan la opción de reimprimir un ticket que ya está hecho. O sea, eh, sabes qué ticket es porque, porque es el que porque hay un número o porque, o porque si, si habías hecho el 25 y este el, el, el que no salió bien y tal es el 26 sí. o buscas la cuenta. Hay las, todas TPV te dan la opción de reimprimir ese ticket que no salió o que se mm. estropeó en la impresora porque el papel se arrugó o lo que sea, siempre tienes opciones de reimprimir el ticket, ¿vale? Ajá, vale, vale, muchas gracias, mucha gracia, Ahora, muchas gracias. Sí, eh, ojo también porque ahí, ahí también va a depender mucho de, del, del tipo de, de, de programa que haya, porque eh, por ejemplo, yo cuando trabajé en Carrefour, sí que te, te permitía reimprimir solamente el último ticket que, que tú hiciste, de otra manera, no te permitía reimprimirlo y habría que buscarlo en la basura de los tickets que tú tiraste si te, lo, si, si te lo pide. Si se fue la persona y no te pidió el ticket y luego viene después de dos horas y te lo pide, entonces ahí sí que habría problema porque tendríamos que buscar en la basura ese ticket que, que pedía. Bueno, al menos en, en este programa que se usaba en, en este Carrefour Express. Pero es cierto, hay que hay muchos otros programas, otros software que sí que te permite a lo mejor ver una lista de los productos que se han vendido durante todo el día y reimprimir el ticket solo de ese. Eso va a depender también mucho del tipo de, de software, de, de programa que se esté utilizando en esa tienda en la que tú estés, por ejemplo. ¿Vale? Sergio. Sí. Soy yo, te ves. Yo ¿Hola? tengo una duda en la diapositiva 11 y 12. Sergio, de todas formas, eh, no. perdona, Lucía. Eh, hay una mano levantada la de Sonia, pone aquí bueno. que lleva ya un ratito y ya son menos cuarto, hay bastantes compis que están diciendo que se tienen que ir, ¿vale? Vale, bueno. sí, sí, bueno, de hecho, eh, pues justamente era lo que iba a comentar. Eh, si hay personas que se tengan que, que ir, igual me pueden trasladar las dudas también. Eh, ya sea, no sé, supongo que tienen nuestros correos. Eh, eh, nos pueden trasladar las dudas si no, si no se pudieron hacer por, por, por ahora. Eh, y ya las vamos contestando, ¿vale? Entonces, la, la gente que pueda eh, eh, todavía y quiera todavía quedarse conectada, lo puede hacer para ir revisando las dudas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, quien se tenga que retirar, lo puede hacer sin ningún problema. Yo sé que ya nos, nos pasamos de la hora. Entonces, eh, quien tenga oportunidad y quiera nada más revisar algunas de las dudas, lo podemos hacer ahora, ¿vale? Entonces, si quieren nada más hacer una, dos, dos dudas más y... Y terminamos por ahora, ¿vale? Hola, eh, ¿se me escucha? Sí. Sergio, se llama Sergio, ¿verdad? Así es, ¿qué tal? Sergio, eh, ¿a ustedes ah, ¿no? ¿Sí? usted nos importaría enviar algún archivo, algún PDF de todo lo que hemos dado? Claro, eh, yo lo hablaría también con, con Carlos y con David eh, para, para hacérselo llegar. Eh, porque tenemos sí. aquí eh, sus correos electrónicos y déjame... sí, Sergio, eh, justo Jesús, eh, va, va a estar todo, tanto la grabación de la clase que hemos dado hoy como en la presentación y los materiales, en este caso sobre las TPUs y los datáfonos, van a estar colgados en una plataforma de formación. Y vais a tener acceso porque a la hora de inscribiros en los cursos nos habéis tenido que dar vuestro correo electrónico. ¿Vale? De todas formas, Jesús y bueno todas las personas que estáis aquí, eh, en cuanto esté activada la plataforma de formación, os avisaríamos ¿vale? para que podáis descargaros los contenidos y para que, y para que podáis volver a ver los vídeos. Eh, tú eres Blanca, ¿verdad? Soy Blanca, sí. <risas> eh, vale, cuando aviséis de que esté la plataforma, también enviáis el usuario y contraseña, ¿verdad? Sí, justo. De todas formas, bueno, lo de la plataforma lo estamos haciendo desde la CONFE, desde Plena Inclusión España, pero cualquier dudinha que tengáis o cualquier pregunta se lo podéis hacer a, a vuestra profesional de referencia, ¿vale? la persona a través de la que os habéis inscrito en el curso. Vale, vale. muchas gracias Bien. Blanca. Nada a ti, Jesús. Muy bien, y Perfecto. bueno, lo dicho, si no hay otra duda en cuanto al sistema de, de, de enviar las preguntas y todo, eh, pueden Perdona. ya puede, podrían entonces ya nada más ir saliendo las personas que se tengan que salir y nos quedamos nada más para ir respondiendo dos, tres dudas y ya, y ya cerramos, ¿vale? Eh, sí, Lucía, estabas. Sí, a doce. Uh, veamos eh, Lucía, perdona, creo que había una persona antes que tú vale Vani pero sí, a ver eh, ¿quién, me, ¿quién había preguntado antes, nada más recuérdenme tenían la mano levantada los compis que tienen el nombre de Sonia que son tres, eh, tres compañeros no sé de qué entidad es una chica que lleva un jersey de Hello Kitty ya, eh, por <risa> Ya no la veo, eh, no sé si se habrá salido. No la creo, veo. Que, creo que están activando sí. la audio, ya está. Y sí, hola. ¿Qué tal? Hola, eh, soy Sonia de Asansu, que estoy con las chicas de Hello Kitty. <risa> ¿Qué tal, Sonia? Eh, nada, es que ya me habéis resuelto la duda, porque deciros que duda no tenemos ninguno de, del curso, nos ha parecido que lo habéis explicado muy bien y muy, y muy claro. Aquí ha quedado todo entendido, pero sí que teníamos la duda de, de que la formación estuviera colgada en la plataforma, porque hay chicos que quieren repasarlo en casa y hay otros que no han podido asistir hasta ahora y la tienen que hacer en indifer diferido. Eh, pero ya Jesús me ha preguntado el tema de la contación y el ¿no? así que agradecer okay. mucho. Vale, vale gracias, gracias. Hasta luego. Eh, bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Eh, bueno, eh, Lucía, habías dicho nada más. Bueno, La diapositiva 12. Eh, 12. Ok. Lucía, y, y a, a lo mejor otro, alguna otra duda más y terminamos, ¿vale? Porque yo sé que ya mucha gente se tiene que ir, ya muchos se fueron. La 12. Eh, ¿Cuál es tu duda de la 12? De las... Pues, pues esto de o, o, otros TPV. O de la Ah, claro sí porque se había hablado anteriormente que o sea en la diapositiva esta anterior se hablaba que había unas por ejemplo muy pequeñas no unos TP tpv sí. que son muy pequeñitos entonces que ahí es como más compacto que estas Generalmente no sirven para para grandes grandes empresas no como como este ejemplo que poníamos de, de una tienda grande como Sara por ejemplo estas estas sí que no no no nos sirven tanto sirven más eh, eh, para a lo mejor chiringuitos o para o para alguna, algún bar pequeñito que va empezando, sirven más este tipo de aparatos para esto. Pero este, este, otro, este tipo de, de TPV son mucho más grandes y tienen como muchas, muchos eh, aparatos añadidos, ¿no? Eh, entre esto, por ejemplo, está este que es el monitor, que este es el lector de, de código de barras, aquí está la maquinita donde la persona vería el, lo que se le está cobrando, Aquí abajo está de este lado el, la, la, máquina, la máquina del dinero y aquí del lado derecho estaría la impresora del ticket. ¿vale? Entonces son un montón, si te das cuenta Lucía, son un montón de partes que son, sí. que son añadidas a esta TPV que, que claro, necesita como es una, una empresa grande, necesita ser así también de grande este tipo de, de TPV. ¿Ok, Lucía? Sí, y luego la última, y yo yo acabé... Uh -huh. Esa de la diapositiva aquí, sí. ¿Ok? Sí. Ajá. ¿Eso qué es? Vale, es, es el visor. Mira, como, como estábamos acá, eh, si, si nos vamos a esta misma imagen, este del lado derecho, aquí arribita, está, está el, el visor, ¿vale? El visor es nada más una pantallita. Cuando tú vas a un supermercado, si, si te puedes ir dando cuenta, eh, cu tú cuando haces la compra, tú puedes ver en esta pantallita qué es lo que estás comprando y cuánto, cuánto costó es, esa, ese artículo que tú compraste, ¿vale? Entonces, nada más bueno. es una pequeña pantallita que está casi en todos los, los supermercados, eh, que, que tú, vas, tú puedes ir viendo lo que estás comprando, ¿vale? Bueno. Muy bien, ok, sí. y se llama, se llama el visor del cliente, así, ¿ok? Bueno. Muy bien, ¿alguna última pregunta para ir terminando? Sí. Nada, darte las gracias, Sergio, muchísimas gracias por explicarnos las dudas. No, muchas gracias, no, muchas gracias a, a todos ustedes, y una disculpa nuevamente, la verdad es que nunca me había pasado, sí que he estado dando eh, varios cursos anteriormente, y, y no sé, esto, aparte de que se apagaba el ordenador cuando trataba de poner el, el audio, y fatal, ¿no? Entonces, les pido una disculpa, me hubiera gustado haber estado desde el principio, pero bueno, estos fallos técnicos pasan también, ¿no? entonces eh, pero bueno, si no hay dudas ni comentarios más, entonces... Perdona, ¿no? perdona una cosa, esto, esto no se va a dar alguien en papel. ¿Perdón? Esto, este, esto, este, este, este, este... Sí, sí, Lucía, cuando pases por aquí, yo te lo, yo te lo imprimo y te lo doy, no tengas problema. Vale. Venga. Muy bien, chicos, chicas, entonces, si no hay más dudas o comentarios, entonces damos por terminada la, la reunión y... Y nada, pues en otras ocasiones a ver si nos, nos, nos vemos, ¿vale? Vale, muchísimas okay. gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Chao. Hasta luego. Bye.